Oye, serio, por qué? Pero ¿quién es el vocero de la presidencia? Sí. Que tiene que decir todo lo que se refleja en el interior del, de la Palacio Presidencial. Sí, pero mira, mira qué es lo que pasa. Sergio. Y lo que va a externar el vocero. No lo que es, va a externar no, no el vocero. Tiene, no tiene que no debe de ser, no tiene que hacer el sentir en este momento desde el presidente de la República. No, no puede, no. Ver, fíjate en serio que entonces que sí, él sí, tiene que quitarse sí, tiene que salir de ese ministerio en de esa función en el, para poder sí, opinar. Pero, pero recuérdate que él es miembro del Comité Político del PLD sí. y es dirigente político del PLD y es o el sea, vocero de la presidencia. Claro, sí, pero pero ahí cuando en las palabras en ese, ese, ese audio que se filtró entre comillas, se filtró, no aquí, se, aquí no, yo no encuentro que nadie se filtre. Claro, entonces, eh, ahí no está hablando el presidente, está hablando Roberto Rodríguez Marchena, que como tú muy bien señalas, se expresó de manera muy inapropiada, inapropiada. llamándole chantajista sí. eh, al, al expresidente. político. E insolente. O sea, que está degener eh, degenerando. Yo creo política. que el, el vocero de la sí. presidencia se pasó, porque ahora, cuando, cuando te iba a decir Danilo Medina, si hay algo que tú hay que resaltar, a Danilo Medina, que en esta situación se ha mantenido eh, sereno. O sea, incluso de sí, hecho, tú ni, tiene siquiera, alguien que ni, habla, ni siquiera eh, ah, se, ha, no, no se ha atrevido, no ha hablado, no ha emitido ninguna opinión la que se espera que en cualquier momento de los próximos días, pues el presidente pueda hablar para que se refiera de una vez y por todas a esta situación. Pero hay que decir, hay que decir que el, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, yo creo que eso que él externó en ese video yo creo que se pasó no debió, no debió venir primero de un funcionario del nivel de él y sobre todo referirse así a un ex presidente de la república no, presidente no, no, de su partido no, no, no, no solamente ¿eh? ex presidente de la república él es el presidente del partido, ¿Del partido? si tú Entonces, tienes un degenerado político en la presidencia de tu partido tú eres un partido de porque degenerado porque Roberto acusa a Daniel si a, a un, Fernández si tú te has degenerado de, políticamente porque yo no lo voy a mencionar desde el punto de vista personal sino si tú te has degenerado no, políticamente, políticamente como, claro. como dijo él entonces tenemos un partido que está degenerado políticamente. ¿Por qué es su líder? Porque ese es el es presidente. Líder. Ese es el principal líder. So, so, estamos hablando del de, presidente. Claro, en términos de, de, de la estructura que, del PLD, es el, el máximo oye, líder. ¿Tú crees que estando Juan Bosch vivo, ese Rodríguez Marchena estuviese diciendo eso del presidente actual del partido? eso es más que una indisciplina mira, eh, además de oye, eso. dónde ha llegado el, la herida tan grande entre Leonel y Danilo que ya prácticamente es insalvable insalvable quedó un danilista y un leonelista se sienten una mesa a comer yo Exactamente yo estos casos eso casi, eso, ya está, eso es un hecho eso es un hecho porque eso que tú estás diciendo, Sergio, tú preguntabas, ¿está hablando el vocero de la presidencia o está hablando el dirigente? Claro, o eso, es mi pregunta. ¿O es diciendo el sentir, por ejemplo, de quién representa? No, yo no creo. Eso, pero, eso, esa, pero esa es por indisciplina es y opinión. por el revuelo, si hoy Rodríguez Marchena no tiene la carta de despido de parte del Presidente de la República, entonces yo digo que él sabía lo que Rodríguez Marchén iba a decir. No, no creo... Esa no, no es creo, mi opinión. Sí, pero no creo que eso vaya, pero va, hoy, vaya hoy, a pasar. Pero hoy, por tan eh. desaguisado eh, lo comentario, que, lo que sí, debió estar hoy con su carta de, de renuncia, con su sí, carta de Lo que sí puesto. yo creo que está sellada y como tú dices, insalvable, es la división del PLD. No, de. Un, Porque Leonel, un Leonelista, en la Leonelista. medida En la medida que pasa el tiempo, más que ir disminuyendo las fricciones, lo que van es aumento. Y miren hasta qué nivel, cuando un funcionario, un dirigente del PLD, de dirigirse la al voz presidente, del presidente del partido y a un expresidente, de la manera que lo hizo Robert, yo creo que es una. Ahí se pasó. El, el, el vocero de la presidencia Roberto Rodríguez Marchena Pero eso de que el presidente lo va a cancelar bueno, y ah, no, no, no, duar no, eso no va a pasar, no va a ser cercano al presidente. No debe. Y que sea, no, no, entonces, no, no. para mí, él habló con, con propiedad, con potestad y, con, y, y además de eso, con protección. Eh, yo te voy a plantear este escenario. Así es fácil. Sí, o, sí pero asume asume vamos sí. a asumir que la manera, la acción para amonestar. A Roberto Mira, Rodríguez Marchena, sí. por parte del presidente, sea eh, destituirlo. Dime entonces, eh, descríbeme ese escenario de lo que podría pasar entonces en esta situación que vive, que vive el PLD a lo interno. Sencillo, van va a decirlo leonelista y no van a poder decir otra cosa. Mira, eso es una opinión de él, el presidente no está en esa tesitura. Sí. El presidente está buscando un acercamiento, el presidente quiere reunirse con nosotros. A, ven, lo veis como un acercamiento, pero si Rodríguez, Rodríguez Marchena permanece en el puesto, permanece ahí, es dándole la, prácticamente la rúbrica de lo que él dijo, es el pensamiento del Palacio, del, el palacio pero, del Nacional. Pero el error que cometió... Roberto Rodríguez. Se paga con el cargo. El error que cometió se Roberto Rodríguez es la, los términos en que se refirió a Leonel Fernández. A Leonel hace, Fernández no, hace, al presidente del partido. Sí. Uh, él le faltó el respeto al, al, al partido. Pero, pero, asimismo No en esos términos se han referido Otros en esta fricción, en este Conflicto que enfrenta al PLD Pero él es vocero Ay. de la presidencia Que sí, tú no estás entendiendo Sí, serio, pero otros son miembros Otros son miembros también del comité político Que es el máximo organismo que tiene El PLD y también se han referido Claro, no en esos términos No, no en esos términos, pero sí se han referido De manera despectiva al presidente del partido Si ese o sea, grupito esto es un conflicto, Oye lo que te voy a decir eh, si ese grupito coge la presidencia, ay, que Dios nos que, no. que, que yo cuando Ese grupito quiere decir que él, oye, oye, es serio, increíble pero, que se hable así del mismo, del mismo del, PLD. Sí, pero escúchame, o sea, las declaraciones de Rodríguez de Marchena es una declaración que podría ser de Abinader, que podría ser de. De Hipólito sí, Mejía. Sí, pero. Eh, oye, ¿qué se, más? Serio, pero oye también. Lo pero voz... de un, del vocero de la presidencia. Sí, pero oye, serio, escúchame. Oye, que, que tú dices que si ese grupito, uh -huh. Rodríguez, refiriéndose a ese grupito. al grupito, sí, grupito ¿Qué es lo que dicen? Entonces, ¿qué dicen el grupito de Leonel Fernández si Danilo Medina sigue en el poder sí. de su propio partido? Sí, es. Entonces. No, pero oye Entonces lo que te quiero decir es que eh, Eso depende de dónde venga sí, pero Yo cuestiono oye, él dijo, si ese grupito vuelve a tomar sí. La presidencia Yo dije, Martina, déjeme recordarle Que de todos los funcionarios que tiene Dalín, Danilo Nada más hay dos que no estuvieron con Leonel Después todos Y usted incluyéndolo Estaban con Leonel ¿Qué le parece? Pero que tres periodos La misma gente no, que no está temito Plemontá porque eh, pero, después, que le, después que lo sacaron del caso sí. de Debre ya no, era, ya pero no entonces, es, ¿cuál es que están, entonces ¿Cuáles están con Leonel que no estuvieron pero en Lionel? No, no, lo no, que te estoy diciendo no, él dice que si ese grupito coge el poder pero señores, ese grupito fue que coge no, el, el mismo, poder por no. tres por, tre, por, por, por tres, tres periodos periodo. incluyéndolo a él entonces que lo cambió Lionel no, no, con eso voy a hacer una opinión Lionelista pero usted no puede hablar así, del presidente de su partido, de su partido, que le cambió a usted de la chancleta por uno por unos flushing, una, una chaqueta apretada es que, por una oye, chaqueta me, que cuesta 5 mil dólares. Ellos mismos están hablando de su de gobierno. Su partido, de, su de su gobierno. gobierno. Son, ellos están haciendo. Señores, para Ré. que ustedes vean que el que se junta con Manco, a lo, eh, el que se junta con Cojo al año cojea Desde que se metió el PRD en el PLD, le enseñó cómo que se hace una litia entre el partido. Por eso porque digo, eso eso estamos viendo, estamos viendo un, un PRD igualito que el PRD están ellos, igualito, igualito es eh, el PRD de antaño. Claro. Entonces, por eso digo, oja, que esas declaraciones de, de, del vocero eh, ratifica, confirma que la división <risa> del Hoy, PLD licosir, es, es inminente. Eso es inminente porque ya eso rayó la parte personal. Sergio. Pero también estas declaraciones y esta situación que en los últimos días ha venido viviendo el PLD, también eso ha revivido el asunto del ni tú ni yo. Ni, ah, sí, ¿Eh? pero pues el merenguito. Ese merenguito vi, tiene que ponerse de sí, nuevo. y una foto que no sé si es reciente, donde estaban todos. Sí, sí, sí, pero sí, sí, lo, que, sí lo, lo que tiene la intención, el interés de que en algún momento, cuando, si se da el ni tú ni yo, sí, pues yo pueda ah, recaer. Por uno sí, por el... uno de eso? Entonces, Vi una foto interesante, ha comenzado. Pero, eh, ¿tú eh, ni tú ni yo. Nadie se va a sacar la cabeza. Sí, o sea, por, de, los, de los candidatos. Sí, pero No saca nadie saca la cabeza. Porque tú dices, ni tú ni yo. Si no pero nadie ¿y saca, en ¿y cuál, de ahí saca la cabeza. El Incluso, único que tiene un proyecto que camina, que está caminando, que está haciendo su cosa, en, en Navarro. Sí, sí. En Navarro sí, ahí todo, está todo, todo, tranquilo, todo. todo Pero entonces tú dirías, bueno, ni tú ni yo. Sí. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es eso? No exacto. ninguno de esos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser? yo no quiero pensar que se está llegando a, a, al final del planteamiento de antiguo de antiguo ¿Eh? ay ¿Eh? mi madre ¿Eh? que eso es antiguo que tiene que seguir sí sí abandono. dándole da, dándole le va a dar seguimiento como dice la policía porque por ejemplo <risa> los el grupo de los precandidatos uno que ya se bajan en bajo perfil otro que se han mantenido ahí y otros que no que que no dicen nada ni tú ni yo no, místo, no, ni no tú sé. ni yo eh, Francisco Domínguez Berito ni tú ni yo, el, el, Amarante Baré. Amarante Baré. Ni tú ni yo. Eh, ¿Cómo eh, se llama? El, Radamé, el, Segura. Radamé Segura. Segura. Eh, Falta algunos eh? el, el, Bueno, no, el, el, el, el ministro de, el ex de, ex -ministro de educación, educación. Navarro. Navarro. No, sí, entonces Navarro. Eh, eh, si nos ponemos a ver por, esa, por ese lado Ni tú ni yo, que yo dudo eh, Se ha intentado revivir Pero yo dudo que tampoco venga ni tú ni sí, yo Es el problema Es uno de los dos sí, Yo creo que estamos de los dos. Sí. Frente a, un eminente, a una eminente División Exacto. del partido Que ese recurso Que es otra de las acusaciones que hace Rodríguez Martínez al presidente, sí. que ha intentado dividir el PLD. Sí. Entonces mire, él mismo dice, si sí, se dividió el PLD, salimos de Mire, PLD. le voy a decir una cosa, como de, dirían en el barrio. A Leonel le están preparando su expediente. Todo el en el barrio y dice, no, claro, le preparan un expediente. A Leonel le están preparando un expediente. Un expediente eh, en, el, en, el, en el partido. Y eso va, mire, ya las declaraciones de Rodríguez Martínez, todas las cosas para expulsarlo del, del partido como eh, un individuo que ¿verdad? Eh, ¿cómo se llama? que crea divisiones eh, degenerativo que está degenerado políticamente eh, o sea que ha incumplido con los eh, ¿cómo se llama? con con el alineamiento del partido, pero todito lo han roto, porque desde, desde pared Pérez... No hay uno que no. No hay uno roto. Y no ha sido sancionado sí. ni uno. Porque sancionen, y así cuando llega a Leonel, la sanciona a Leonel, ya tiene una justificación, pero todo el mundo ha violado las normas del partido, y ni siquiera una carta se le ha mandado. Entonces, a Leonel se le está preparando para sacarlo. Si Leonel si sí persiste, e insiste, en esta en este asunto de la de ser candidato a la presidencia Leonel va a terminar no va a terminar siendo el, el presidente del partido en las elecciones así es, antes de nosotros ir a la pausa yo quiero que toquemos este tema Sergio de manera breve es eh, el fin de semana estuvo por aquí, por aquí por San Francisco de Marcos, el ministro de educación Peña Antonio y aprovecharon algunos eh, profesores, algunos licenciados ¿verdad? para hacer una especie de protesta aquí en el Politécnico Vicente Aquino Santos, donde le estaban indilgando al, al Ministro de Educación, eh, porque ellos entienden que el, el, el examen de oposición que tomaron serio fue manejado por Educación. Oh. Y a mí me sorprendió... Pero, pero aquí aprobó, o sea, no, poniendo a quién. No, fue que, no serio, fue que ellos eh, eh, eh, fueron a tomar el examen eh, con la intención de, de aplicar sí. para ser parte de... de de algunos distritos escolares y eso, para aplicar. Sí. Los licenciados, sí. los licenciados, ¿verdad? Sí. Sí. Educadores, y se quemaron todos. Entonces, oh. una manera de justificar el hecho de que le fue mal a la inmensa mayoría, pues ellos protestaron ante el ministro, pues, aprovecharon la presencia del ministro para protestar y, de, y, y, y decirles que ese, que el examen de oposición fue manejado. Entonces, yo, mi pregunta es, y de, mañana vamos a hacer contacto eh, con alguna autoridad o con la sí, misma bueno, ADP, ver, sí, para que nos explique por, ¿cómo entiendo, por qué entiendo yo que fue manejado. Si es porque se quemaron, ¿O en, en, en, qué, en ¿de qué manera pudo haberse sido pudo haber sido manejado este examen de oposición? Si se quemaron para, todo, porque tú me dices que, que pasaron los, PLDs, pues digo, no, pasaron, entonces, los recursos, Ahora, los ¿qué tan difícil se la pusieron que los licenciados, ¿verdad?, docentes, que aplicaron para, para, para optar por esa posición que se estaba... Eh, eh, ofreciendo, se quemaron. ¿Me entiendes? Hay que analizar, porque déjame decirte, la, el, tampoco el, el ministro y la educación no puede ser, tener, eh, no puede acceder a la presión eh, de, del magisterio de, de parte de su sindicatos si un individuo no tiene la capacidad suficiente para, para eh, ocupar un puesto. Yo, otro, yo con eso no, con eso yo no, no, no soy intransigente, señores. Si lo que queremos es calidad de la educación, tenemos que empezar por ahí. Nosotros vamos a hacer contacto. Con, Hay que ver qué pasó ahí, nuestro, pero, pero amigo, la, no creo que un presidente mm, de la ADP para que nos describa grosso sí, modo, mejor o sea, qué pasó y por qué realmente. Vamos a una pausa y a regreso, pues venimos ya con los titulares que traen los principales medios de comunicación de la República Dominicana en el día de hoy. no le cambio, y que en breve regresamos.